Esta práctica tiene una lección también muy importante desde el punto de vista de vuestra capacidad de aprender que es algo que tenéis que tener bien, no solo aquí, sino para toda vuestra vida. Como ingenieros, una de las cosas que más vais a tener que hacer en vuestra vida es aprender cosas. Vais a tener que enfrentaros a cosas que desconocéis y las vais a tener que aprender. Esto no solo pasa aquí en la carrera, pasa fuera, y fuera vais a tener que aprender por vuestra cuenta. Normalmente no tendréis a alguien que os enseñe, os buscaréis la forma de aprender. Bien, la estrategia de... me lo hago primero en C, lo copio, pongo el código al lado y luego lo voy haciendo. Es una estrategia que se llama finalista. La estrategia finalista proviene del hecho de que está focalizada en terminar el ejercicio. Hay un ejercicio que hacer y hay un foco en hacerlo. Esto es natural, sucede por sí solo. Es decir, me han dicho que hago un starfield, me pongo a hacer un starfield y busco hacer el starfield lo antes posible. Esta estrategia, que es natural, es contraria a a vuestro aprendizaje totalmente opuesta lo que necesitáis para aprender no es resolver ejercicios es reflexionar sobre aquello que estáis haciendo pensar profundamente sobre aquello que estáis haciendo el aprendizaje se produce cuando dedicáis tiempo explícitamente a pensar sobre algo que estáis haciendo y a ...entender eso que estáis haciendo... ...es decir, el pensar no solo es mirarlo y decir a ver qué es esto... ...sino entenderlo, profundizar en ello, ver cómo funciona... ...relacionarlo con otras cosas... ...probar de distintas maneras tratando de comprobar si funciona como creéis o no... ...haceros preguntas sobre eso y tratar de resolverlas... Todo ...eso es reflexionar... ...eso os produce aprendizaje... ...la estrategia finalista produce soluciones pero no produce apenas progreso por vuestra parte. Y de hecho, de esto ya tenéis experiencia. No sé si os lo he dicho ya a vosotros, pero ¿cuántos no habéis tenido ya la experiencia de que os pongan un ejercicio, buscar cómo se hace, seguir una guía o unas instrucciones o un lo que sea, terminarlo, dejarlo hecho, tiempo después tener que hacer lo mismo y tener que ir a buscar la guía otra vez? ¿A cuántos no os ha pasado eso? Se supone que si uno ha hecho algo y ha aprendido, la guía no le hace falta. Ya sabe cómo hacerlo y lo puede hacer, ¿no? ¿Sí? De hecho, vosotros me veis que yo use muchas guías aquí en directo para explicaros, ¿no es verdad? Correcto, pero la cuestión no es si, dedicas, si has dedicado mucho tiempo o no, que esto evidentemente influye, claro, cuando lleves 10 años haciendo lo mismo no es lo mismo que cuando llevas uno, eso es evidente, pero también te digo que hay dos formas de llevar 10 años. Por poneros un ejemplo, tú puedes llevar 10 años cocinando, siguiendo recetas con Thermomix, o puedes llevar 10 años tratando de crear tus propias recetas. De las dos personas, ¿cuál creéis que al cabo de los 10 años sabe cocinar mejor? Evidente, ¿no? La estrategia que utilicéis para adquirir conocimiento importa, y mucho, porque muchas tareas van a requerir tiempo sí o sí. Pero si la estrategia que utilizáis para aprender es eficiente, conseguiréis más en las mismas unidades de tiempo. Que es lo que importa. Si la estrategia que utilizáis no es eficiente desde el punto de vista del aprendizaje, quizás sí sea eficiente desde el punto de vista de solucionar tareas. Pero entonces no va a produciros el mejor de los beneficios para el que estáis aquí. El único beneficio que de verdad os van a valorar allí donde vayáis, el título, lo vais a tener todos cuando terminéis. De aquí no va a salir nadie sin su título, ¿vale? A lo mejor tardáis un año más, dos, no sé, da igual, cada uno lo que tenga que tardar, no importa. Pero todos vais a salir con vuestro título. El título no va a decir nada sobre vosotros, allá donde vayáis, salvo que habéis pasado por una universidad y que los que estamos aquí de profesores hemos dicho, han pasado, ya está, eso es lo que dice el título. Hay muchos miles de personas en este país y en otros países que tienen un título similar. Esto no dice nada. Porque lo que le interesa a una empresa no es que tengas un título, es que tengas unas habilidades. Lo que vosotros valéis, valéis en tanto en cuanto seáis capaces de hacer cosas. Y sobre todo, en tanto en cuanto seáis capaces de hacer cosas que otros no saben hacer. Si sois capaces de hacer algo que sabe hacer muy poca gente, tenéis más valor. Porque eso lo sabe hacer poca gente. Es así de sencillo habilidades más difíciles tienen más valor y realmente las habilidades más difíciles no son necesariamente más difíciles a veces lo que requieren es más tiempo de dedicación y a día de hoy como la estrategia finalista es lo que impera realmente no se dedica el tiempo bien y mucha gente no adquiere esas habilidades Tened por seguro que en esta asignatura a mí me importa relativamente poco si conseguís o no Realizar los ejercicios que os pongo. Relativamente poco es relativamente, ¿vale? No quiere decir que, ah, como no le importa no los hago. ¿Vale? No es así. O, bueno, total, si no importan, ¿qué más da? Lo haré como sea. No. Lo que importa realmente en estos ejercicios que tenéis puestos es que adquiráis esas habilidades y eso es lo que yo voy a valorar de vosotros. Porque eso es lo que importa. Lo que importa es que cuando salgáis de aquí y vayáis a un sitio y alguien os diga, oye, hazme esto, y vea cómo lo hacéis diga, ah... Este tío o esta tía mola, sabe lo que hace, está haciendo cosas que no he visto hacer a nadie, eso es lo que queremos que ocurra. Pero para eso tenéis que borrar de vuestra mente la finalidad como completar ejercicios y poner en vuestra mente que el camino por el que completáis el ejercicio os dé la mayor cantidad de habilidades posible. No exactamente, ¿vale? Porque esa es otra cosa que normalmente estáis acostumbrados y que también quería tratar precisamente en esto, así que me viene muy bien que lo digas. Positivo. Estáis muy acostumbrados a el modo secuencial. El modo secuencial es explicación para entender, me la veo entera y ahora que entiendo hago. Esto no funciona. Eso no funciona, ni ha funcionado nunca realmente. Lo que ocurre con el modo explicación es que es cómodo cuando hay una clase con muchísima gente. Pues se da una explicación para todos ya cada uno se apaña. Porque el modo funcional real sería tener un profesor para cada uno de vosotros que se sentara a vuestro lado, fuera viendo lo que hacéis, fuera viendo vuestras dudas personales de cada uno y fuera atacando vuestros problemas personales. Eso sería el modo óptimo. ...pero es un modo óptimo caro... ...quiero decir, hay que tener un alumno por profesor... ...o sea, un profesor por alumno... ...¿vale?... ...sabéis que en cuanto está el tema del gasto educativo... ...no llega, básicamente... ...¿vale?... ...pero bueno, vamos a lo óptimo... ...lo óptimo al final es que vosotros obtengáis... ...la mayor cantidad de habilidades posible... ...y como os he dicho, eso lo da... ...no que escuchéis una explicación... ...escuchar una explicación... ...rara vez os va a dar habilidades nuevas... ...muy rara vez... Y si os da algo, va a ser en pequeña cantidad. Y esto ya lo sabéis. ¿Cuántas veces no habéis ido a clase y después os habéis puesto a hacer una tarea y habéis tenido que volver a leerlo? O volver a mirarlo. La clase no produjo el aprendizaje. ¿Cuándo produce una clase de aprendizaje? La, una clase, un seminario o lo que sea, os produce aprendizaje cuando podéis pensar sobre ella. ¿Y qué es lo que hace que podáis pensar sobre esa clase? Que ya tengáis conocimiento. Y bueno, ¿entonces para qué voy a clase si ya tengo conocimiento? Esto no, es tontería, ¿no? Las clases no valen para nada. Conclusión, ¿vale? Bueno, esto funciona tal como os lo planteo en el curso de Dominando Ensamblador Z80. Uno empieza a hacer su proyecto el que sea, sea un ejercicio, sea un juego, sea un lo que sea. Empieza a hacer algo con lo que sabe. Y poco a poco, mediante hacer, se aprenden cosas porque tienes que pensar sobre lo que estás haciendo. Cuando tenéis que crear algo... Que salga de vuestra cabeza, no de alguien que os está dando una explicación, sino de aquí de cero. Tengo que crear algo. Tengo dos o tres piezas, ¿vale? Porque en ensamblador estáis empezando ahora y sé tres o cuatro instrucciones. Todavía no me las sé todas, sé unas pocas. No, pues con lo poco que sé, voy creando y cuando algo no, miro a ver si hay alguna otra instrucción que me ayude y voy poco a poco yo solo. Creando de cero, sale de mi cabeza. ¿Vale? Eso es el principio. Eso ya os hace estar pensando constantemente sobre lo que hacéis porque estáis creando. Si no lo piensas, no lo, ref no lo reflexionas, no lo razonas, no lo puedes crear. De modo que es una de las actividades más eficientes para pensar y reflexionar sobre lo que hacéis. Por eso el foco en que hagáis ejercicios y en que creéis cosas. Cuando habéis empezado por ahí, adquirís un conocimiento. Y con ese conocimiento entonces vengo yo y os doy una explicación. Y la explicación entonces cae en un sitio donde hay donde agarrar. Vosotros ya tenéis una base de cosas que habéis probado, algunas las habéis entendido un poco más, algunas un poco menos, algunas están a medias, y entonces viene la explicación y dices, ah, esto era tal cosa, ah, esto era y juntas las piezas. Y entonces la explicación resulta útil porque en ese momento ayuda a cristalizar lo que vosotros ya habíais trabajado. Por eso en el foco, en el DZ80, os digo primero la práctica, después la teoría. ¿Cuántas veces no habéis ido a una clase de teoría donde os han contado algo nuevo que no habíais visto y os habéis dormido? ¿O teníais sueño si no os habéis dormido? ¿Cuántas veces no os ha pasado? Esto sucede, esto sucede porque el tema que se está tratando en clase no es interesante. Porque una cosa que es interesante no es el tema, de por sí si todos los temas son interesantes. Pero lo que hace interesante algo es que vosotros tengáis un conocimiento donde asentarlo. Si yo os cuento ahora algo sobre mecánica de fluidos y nunca habéis hecho física y me pongo a poner ecuaciones, diréis, vale, pues muy bien, lo que tú digas. O me pongo a contar mecánica cuántica y diréis, pues lo que tú digas, pero no me interesa lo más mínimo. ¿Por qué? Porque lo que os interesa es, en el punto de conocimiento que tenéis, el paso siguiente. Eso es lo que puede ser interesante. Lo que está 20 pasos más adelante es desconocido y además no hay donde asentarlo. Es el paso siguiente el que es interesante. Pero no puede haber un paso siguiente si no hay un paso anterior. Entonces cuando estáis trabajando en algo nuevo como ensamblador tenéis que haber hecho un trabajo previo vosotros de pensar para adquirir conocimiento para que lo que yo os explique tenga sentido y dé un paso siguiente. Por eso el planteamiento en clase este año está siendo el de toma reto, poneos a trabajar sobre él y luego intento hacer un debriefing después para que vosotros ya hayáis pensado sobre ese reto, ya hayáis trabajado sobre él, y luego podamos repensar de otra manera lo que ya habéis pensado una vez. ¿Sí? Bien, pues esta clase es súper importante. Ahora, ahora vas tú. Ahora, esta clase es súper importante para eso. Lo que va, más os va a costar en este curso, pero espero que lo hagáis, es cambiar el chip. Me habéis oído decirlo otras veces, os lo voy a repetir. Lo más importante es que cuando estéis trabajando sobre un tema os olvidéis no completamente por lógico, de que lo que importa sea acabarlo, sino que lo que importa es entender todo lo que se hace. Acabarlo es importante porque, evidentemente, es como una carrera, pues yo tengo que llegar al final, ¿no? Pero lo que importa es que cada paso que dé sea el mejor. Por el camino, paso a paso, aprendizaje en cada momento. Y tenéis que poner el foco en vosotros. El valor real que hay en esta clase sois vosotros. No es la tarea, no es el título, no es un 10%. Cuando terminéis Videojuegos 1, algunos tendréis un 8, un 7, un 9, un 10, lo que sea. La nota no importa realmente. No va a decir nada sobre vosotros. Es una especie de recompensa al trabajo, ¿vale? No habéis hecho mucho trabajo, tendréis más nota. Bien. Como una recompensa más dulce o menos dulce, no importa. Lo que va a decir de vosotros cuando salgáis de aquí y vayáis a cualquier sitio es que sois capaces de hacer. Y para eso tenéis que entenderlo. Y por eso... Tenía una pregunta antes, no sé quién me ha hecho la pregunta de ensamblador. No lo veo ahora. ¿Ha ¿Sí sido tú? Vale, sí. La pregunta de por qué hacemos ensamblador primero. ¿Por qué hacemos... Sí. ¿Por qué hacemos ensamblador primero? Para aprender a optimizar. Lo que me habías preguntado en principio. ¿Por qué hace falta aprender a optimizar? En ensamblador no lo hacemos primero para aprender a optimizar. El foco no es aprender a optimizar. Aunque como ingenieros... La palabra optimizar es lo que os define, porque vais a optimizar todo lo que hagáis. Si vais a una empresa, optimizaréis con tres personas la cantidad de cosas que se pueden hacer. En un proyecto, optimizaréis la cantidad de cosas que se hacen en un mes que disponéis. Con eh, un proyecto que tenéis que hacer en una máquina solo, pues esa máquina hay que sacarle el máximo provecho. ...lógicamente, ahora tengo que hacer un juego... ...y quiero que funcione en una switch... ...y no funciona, pues evidentemente hay que hacer que funcione mejor... ...lógicamente, vais a estar optimizando todo... ...todo, es todo optimizar... ...tiempo, dinero, recursos, espacio... ...todo, eso es lo que hace un ingeniero, optimizar... ...pero cuando hablamos de optimizar... ...de hacer que un algoritmo sea más rápido... ...eso es un ejercicio solo... ...aquí en clase es una forma de... ...hacer eso que os he dicho ahora... ...de pensar más sobre las cosas... Para dominar, porque lo que importa de ensamblador no es que salgáis sabiendo optimizar, es que salgáis sabiendo cómo funcionan las cosas al detalle. Porque conocer el detalle es lo que os va a dar la potencia de saber hacer cosas porque las entendéis. Eso es por lo que hacemos ensamblador. No por optimizar, por aprender, entender, dominar, y una vez dominamos... Nosotros somos los que decimos quiero esto así y así y así porque va a producir esto, esto y esto. Exactamente. No lo quiero de esta otra manera porque producirá esto otro y no quiero eso otro. Pero ¿cuándo puedo decir eso? Cuando sé lo que pasa, cuando sé cómo funciona, cuando sé cada cosa que hace. Para eso estamos aquí. Para entender todo desde la base y para que luego, cuando veréis, cuando trabajemos en lenguajes como C++, C++... Es un lenguaje cuya finalidad es, tú eres el programador, tú sabes lo que haces. Yo te doy toda la potencia y tú haces lo que quieras. Eso es lo que hace C++. Eso es lo que lo hace tan potente y es lo que a su vez lo hace tan proclive a cometer errores. Porque asume que el programador sabe y le da toda la potencia. Pero toda la potencia significa que si tocas donde no debes te lo cargas, igual que en el ensamblador. Exactamente igual. Otros lenguajes su estrategia es la contraria, de tú como programador cometes errores aquí, aquí y aquí. Bueno, pues esto no te lo dejo tocar, lo gestiono automático y ya no vas a cometer errores ahí porque no lo tocas. Véase Java, por ejemplo. ¿Java hay punteros? Sí, pero no te dejo tocarlos, están gestionados por Java. Tú los haces a través de una interfaz de los punteros que son referencias. Los punteros están ahí, pero tú no los tocas. La memoria, ya la gestiono yo, tú no, que no vaya a ser que te la cargues, ¿vale? Eso es lo que hacen otros lenguajes. Consecuencia, los programadores que utilizan estos lenguajes aprenden menos porque se lo lleva el lenguaje. ¿Qué tipo de programador queréis ser? ¿El que sabe cómo funciona Java por dentro o el que dice Java, haz tú lo que quieras y yo ya programaré como yo quiera? ¿Qué, ¿Cuál queréis ser? ¿El que sabe cómo funciona C++ por dentro o el que sale en los foros diciendo C++ es una mierda porque yo solo cometo errores? ¿Vale? Es que he programado en C++ y nada funciona. Bueno, si es que si no sabes cómo usarlo, no te va a funcionar porque C++ te dice, tú sabes, haz lo que quieras. Pero si no sabes, no vas a poder hacer lo que quieras. Cuando vayamos a C++, lo veréis. Muchas de las cosas que hay en C++, para entenderlas, hay que entender la máquina. Hay que entender la memoria. Hay que entender la CPU. Hay que entender los registros. Hay que saber cómo va todo esto. La pila, el heap, Todo eso hay que entenderlo. Y no hay otra forma de entenderlo que tocándolo, como estáis haciendo ahora. Si queréis una prueba de lo que os estoy diciendo, id al canal de la CPPCON, de la conferencia anual más grande de C ⁇ coged vídeos aleatorios y veréis como en dos de cada tres vídeos, cuando paséis traspas, aparece ensamblador. En dos de cada tres vídeos. En C ⁇ en el año 2020, no en el 2008, ni si en 2020. Os cogéis cuatro vídeos como una muestra y yo me juego lo que queráis a que en la mitad, cuando paséis traspasos, os encontráis ensamblador. Y en, los, en la otros, que no sale ensamblador, algún diagrama de la memoria, algún diagrama de los registros, algún diagrama de lo que sea. Porque cuando toda la potencia está a vuestra disposición, hay que entender los conceptos para poder usarla.